Señores, estamos de vuelta aquí en su programa. Que, los que, aquí, sur... que aquí en los barrios hay muchísimas cosas bonitas y bien. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En los barrios tú encuentras cosas y en los campos, mira. Si tú sí, pero, pero una cosa no es que esté bonita. Recuerda es que tiene que haber una combinación de ambas. O sea, que a veces, a veces son bonitas. Y no pero el cerebro. <risa> es lamentable. Yo Allá hablábamos sobre, sobre la discoteca, sobre los negocios que están, que las personas están pidiendo que vuelven y se reactiven de nuevo. Lamentablemente. Eh, muchos muchos, empre, muchos empresarios Van a quebrar en el sentido de nocturno Y si bueno. los empresarios quiebran Va a ser difícil volver a reponer una discoteca de nuevo O sea, porque van a perder todo ese dinero Empleado eh, Dinero, ¿sabes? Que a veces hasta cogen préstamo Y todo eso Pero ¿qué pasa? Tossy Crow En una declaración que hizo En su cuenta de Instagram Invi eh, trataba de invitar a los urbanos a que se asociaran para buscar una, una solución y una forma de que quitaran el toque de queda de noche para que las la personas que hacen vida nocturna eh, y que tengan su negocio, que viven de eso puedan trabajar ¿qué pasa? entonces creo que hay yo en boca de Amelia Amelia, que le voy a decir algo atención eh. Eh. atención cuando entra Sandra, ¿ya entró a trabajar? Sí, entró. Miren, ¿por qué me presino? Porque es difícil, eso es raro que uno esté a veces de acuerdo en alguna cosa con Amelia. Sí. Y en alguna cosa de lo que ella le plantea el tóxico, tiene razón, porque ella se basó más en el interés de los niños, de las personas, de los envejecientes que están en su casa, que no salen y la persona que salen a la calle la a regar el virus lo pueden enfermar. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese caso, aunque sigo, sigo pensando y sigo diciendo que hay que buscarle una solución a las empresas de discoteca, hay que buscarle una forma a, eso, a esa gente que esa gente paga sus impuestos, trabajan y meten mano. Eh, es lamentable lo que está sucediendo porque, por un lado, chicos tiene razón porque el entretenimiento está en crisis, más lo vino de discoteca. Pero por un lado, Amelia tiene razón. Le voy a explicar por qué. Porque vamos a ver, el líder que está aquí, viene y se va a una discoteca. ¿Ustedes saben? Se contagió. Uh -huh. Se contagió. Agarró una tipa. Perreo por mi reggae muero. Bailando ahí. Llega a su casa. Abraza a sus hijos. Abraza a sus hijos. Hablas a su abuelo, una, un hombre, o toca algo, su abuelo pa, man, Dios no quiera que pa, y fallece. O sea que en ese caso, hay que todavía que tener un poco de cuidado. Y lo bonito es el caso que él va a quedar ahí vivo para que con ese recorrido. Claro, tú te, te quedas vivo, tú, tú, nítido, porque a ti no te va a pasar nada. Puedes aguantar el COVID. Entonces, en ese caso, ese cuerpo, en ese caso, familia. Amelia tiene razón. ¿Qué es lo que debe haber? Es que tiene que haber una solución una limitante en las discotecas de las personas que van a entrar, que solamente sea una, una cantidad específica, que multen a los negocios si, si no cumplen con los requisitos. Todo ese tipo de cosas deben aplicarse. Pero buscarle la solución. No solamente los dos tienen la razón. Amelia tiene la razón y Tóxico Entonces, tiene la razón. Ya, ya que la... ¿cómo tú evitas que una persona que invite a otro a bailar no, no, no se toquen, no se acerquen, no, porque para tomar tampoco van a utilizar mucho la mano. No, no, no. Yo, yo creo que debe, debe, haber, debe haber lo que se llama un open bar, de o sea, lo que es estilo bar. No sé si tú entiendes. Sí, sí estilo bar, comida, sin baladera, sí, pa, usted tiene sí. ese sí ya mira, usted va a tener este sitio a un metro de distancia a a un metro de la mesa, mes, claro. en mesa, claro. En una mesa, no pueden permitir más de dos personas, de tres personas, ¿tú no, entiendes? No, Dependiendo del VIP. No, no, no, no cada quien en su lado, que, esa, que ese sitio venda comida, fuera un palo, tenía que con comida, un palo, venden comida, venden bebida, y los que canten como Watson o Fulanito disfruten de su música, o de los urbanos que van, disfruten de su música y la gente la comedera ahí. Que fuera limitado, buscar una, una forma, buscar una solución, pero no eh, irnos por el, el encerramiento total para que las empresas... Quiebren, tenemos que haber una solución también las empresas porque las empresas se fajan, producen y buscan la solución. Imagínate si todos los empleados de discoteca, los dueños a veces tienen con que se sí. tenerse, pero esa gente esperaba. No, los no empleados, gente. Esperaban doble sueldo. No, esperaba no, no, un... no hay nada de eso. Un fin de, de año. Entonces más, hay que buscar de una de solución vida. porque hay empleados de, de, de bar que necesitan el trabajo, necesitan que se reactive y que se active de nuevo la economía en ese sentido. Tiene que haber un control. Amelia tiene razón. Los dos tienen la razón. ¿sabes? Solamente hay que buscar una solución que ni afecte a uno y ni afecte al otro. O sea, un, un equilibrio de los dos, de las dos partes. Ahí entra el gobierno. Y ahí eh, tiene que entrar el gobierno. Señores, gracias a las personas que nos están viendo, nos están etiquetando viendo el programa, subiendo a la historia de Instagram. Gracias sí, no, no, a todos. Quiso Nadie quiso llamar. Pero yo lo que hice fue que en la cuenta de los mutantes Ibao voy a regalar dos suetes, porque ya uno de los dos suertes se los di a mi hermano. Saludos. Luis Daniel Jampita. Mi hermano, mi hermano. Oh. Mi yo hermano a sobor también y yo. ¿Por qué nosotros jugamos sobor? Bueno, no, porque no ustedes, estar... ninguno de los dos, ustedes los dos, los dos, yo te apuesto lo que sea, que es líder y tú tienes cuenta de Instagram y no han subido ni siquiera una historia ni nada de los muchachos. Pero, oye, ah, no, ah, tú le das... ¡ah! ¡Genománeo 88! Nos vemos mañana. <ríe> vuelta, ¿no? Yo tengo mi vaina aquí Ernesto Neto también lo sigo.